No, eso es nuestro problema. Este, anteriormente habíamos hecho un algoritmo con una función que usaba nuestro país en las cuatro dimensiones, suponiendo que para gestionar mejor lo, la información, pero no fue así. así que pues esto fue lo pasado y pues ahorita es la que Bueno, nuestros objetivos Smart este, fue el primero crear un algoritmo plantilla para que cualquier persona con XML pueda ocuparla para su valor. ¿no? Y también este, mediante las estructuras de datos conseguimos que fuera muy rápida la respuesta y mejor de lo que planteamos. Y pues la otra fue con realizar este, con las mejores estructuras de datos de búsqueda este, para que en los mejores y peores casos siempre esté en buen, en buen tiempo, ya sea un segundo o menos por carry. Y pues nuestro objetivo fue acabar el proyecto, proyecto antes del. Este, de acabar el semestre para noviembre de 2021. Bueno, este, la solución a mejorar que es fue actualmente con está abriendo, fue que el pasado, como habíamos este, dado cuenta de que al dividir los cuadrantes no era la mejor solución para que este fuera optimizado este, y pues, nosotros creamos esta solución con, este, con algo que explicaron hace antes, que es un árbol que, que es pues, eh, o sea, y bueno, este, también tenemos la base de datos de XML, que actualmente es una librería, que nos ayuda a, este, a pasar los documentos, de XML, bueno, los documentos a Python para poderlos trabajar de ahí. Y aquí está la librería para ocupar lo que es tree Y así lo puedes ocupar para pasarlos a Python que estamos vamos comparando para leer la base de datos XML la primera es Elementry la segunda es Samsung y la tercera es LXML aquí podrán ver una escala de calificación que les dimos a cada una de las librerías y elegimos la primera librería de elementary XML porque, este, porque fue la que tuvo mejor rendimiento en tiempo al momento de cargar la base de datos, por ejemplo, al usar LXML, el, el la carga de datos tardaba 10 segundos, mientras con un Elementary tardaba alrededor de solo 300 milisegundos. Y también la otra librería que usamos fue NumPy, que permite extender la librería básica de matemática de Python para poder utilizar arrays un poco más complejos que nos permiten usar funciones de ordenamiento por índices. Una de las cosas que rescatamos del algoritmo anterior fue utilizar nuevamente el objeto punto que encapsula los atributos de una localización, que en este caso lo podemos denominar como gasolinera. Estos atributos son el nombre de local, el vector de ubicación donde se encuentra esa localización y el vector de precios que puede ser desde 1, 2, 3 o n precios. Las estructuras de datos que utilizamos para este algoritmo fueron varias, como lo son vectores, stacks, queues, hash y árboles kdl. Los vectores, eh, como se mencionó anteriormente, son para los objetos puntos. Los stack, queues, los stack y queues fueron usados de manera indirecta en la librería de elementary ya que nos permiten revisar la sintaxis de la, del documento xml, y a la vez con un queue nos permite reportar el evento de lectura, en caso de que se haya comenzado a leer el documento, en, en qué parte del documento está leyendo, y si ya terminó de leer el documento. Y los hash los utilizamos para crear diccionarios, de los tipos de precios que hay En nuestro caso utilizamos diccionarios Para el precio de Magna, Premium y, y Diesel Y los árboles KD Son la solución de nuestro problema Que será explicado con Mariano eh, Bueno, un árbol KD ¿Qué, qué es un árbol KD? Eh, es una estructura de datos Que organiza puntos eh, Este tipo de árbol emplea los planos perpendiculares Además, los nodos de un árbol KD Siempre van a funcionar un punto y la K se puede traducir como también las dimensiones que va a tener el árbol. Eh, las aplicaciones eh, están implementadas con los nodos. Cada uno de ellos se puede colocar información. Todos estos están unidos y ayudan al acomodo de los rangos de clasificación en cuestión de segundos, como ya sean direcciones, rangos de trabajo, lugares o salarios, etc. Aquí se puede observar... Aquí se puede observar... Un, este, en, ¿cómo sería? en 2D y aquí tenemos ya seccionado por, en, nuestro, en nuestro caso vamos a utilizar la mediana para seccionar las partes y cada parte ya cada vez que la tienes seccionado puedes identificarla y procesar los datos que hay en cada una de ellas y para explicar rápidamente el funcionamiento de un árbol KDE básicamente es, ya, se, ya que se creó el arbolito, vale, vale la pena construir este árbol, ya que puede ser un poco costoso en memoria y tiempo la primera vez que se computa el programa, pero para realizar búsquedas es instantáneamente rápido. A, de, a continuación vas, van a ver la comparación, pero rápidamente les platico cómo es la búsqueda. Primero compara si el nodo, el nodo almacena varias este, variables, como lo son, si el nodo está dentro del área o este, el valor del nodo. Si resulta que el rango de búsqueda en el que, o tu cuadrado de búsqueda este, tiene, cubre el nodo, cubre el área en el, en el que se encuentra el nodo, fácilmente puedes agregar todos los nodos hijos de ese nodo como los resultantes de la búsqueda. O sea, se encuentran dentro del query este, que quieres buscar y así ya no tienes que explorar tal cual, sino simplemente ya agregar sus hijos. En caso de que no, se, no esté dentro del área del nodo, este, preguntas intersecta. Si hay una intersección, ahora te tocaría preguntar, ¿se encuentra, te tocaría investigar los hijos de ese nodo para ver si de casualidad se encuentran esos hijos dentro del área del rango de búsqueda y así vas haciendo esta búsqueda de manera recursiva. La complejidad, como lo pueden ver, es una operación un poco complicada, pero puede ser 2 por n elevada a 1 menos 1 medio, porque el 2 aquí lo utilizamos como el número de dimensiones que tiene, que sería nuestro plano, porque utiliza ubicaciones x y y. La desventaja del árbol KD es que mientras más dimensiones tenga, menos eficaces. Y aquí básicamente es un pseudocódigo de cómo implementar una búsqueda por medio de un árbol KD, lo que les platiqué, la búsqueda de rangos y la búsqueda de intersecciones. Bueno, la diferencia entre los dos. Antes, en el anterior proyecto, utilizamos listas ligadas, por lo cual nuestro programa tuvo un, este tiempo de microsegundos. Eh, ahora, normalmente, realizamos el misma, la, la, misma, la misma coordenada con la misma distancia de rango de búsqueda con un árbol KD. Este fue el tiempo que obtuvimos. Como pueden ver, es mucho mejor el tiempo este a comparación de este. Eh, bueno, estos son algunos tipos de operaciones que realizamos en nuestro trabajo. Eh, la número uno es inicializar un vector con los crazy string. Eh, su n es tipos de precios de localización y el tiempo es on y el espacio es on la 2 inicializa dos vectores con valores nulos, una para x y la otra para numeradas en y el tiempo es on y espacio on al cuadrado el loop exterior tiene un tiempo de on y el espacio de on y el loop interior interno tiene uno de espacio tiempo de on y espacio de igual manera on eh, la 5 es una operación también compleja que es construir la roca de tiene, este, en el mejor caso, un tiempo de O en el logaritmo de n al cuadrado. Y en el peor de los casos, O n eh, al cuadrado logaritmo de n. El 6 es buscar dentro de la roca D. Eh, el peor de los casos, el, el número de dimensiones en este caso son 2. Es tiempo de O, número de dimensiones a la de n elevado a la 1 menos 1 entre las dimensiones. El espacio es O n, en la operación este, simple es pedir rango de búsqueda al usuario, es tiempo de O 1 y espacio de O n. 8, ordenar la lista de las localizaciones dentro de un rango con quicksort tiene un tipo de O, N, el logaritmo de N y espacio de ON. Este es el este es un código QR para los que gusten este, ver el rapid de nuestro trabajo. Sí. Entonces, eh, gracias. ¿no? Yeah.